Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 10 de mayo al domingo 16 de mayo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues ya casi estamos llegando a mitad de año, es increíble. La verdad que con esta pandemia se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Este, y bueno, espero que se encuentren bien mando un abrazo muy especial a varios países, a Colombia primero para empezar con los disturbios que ha habido y las revueltas y demás, este, espero que todo sane y se armonice y la verdad que bueno, la violencia no es el camino y espero que este, pues ya no haya tanta represalia de parte del gobierno colombiano como aparenta ser de lo que yo he leído hasta ahorita. Uh, y bueno, eh, también había algunos países, creo que Uruguay, ya no me acuerdo bien, creo que Uruguay tenía unos casos muy altos de COVID en el momento. Este, entonces, bueno, donde quiera que te encuentres, sea en el cono sur o en el cono norte, este en el país que te encuentres, te mando un abrazo de luz y espero que todo fluya mejor. este Un poquito de información en cuanto a mi vida particular. Ya la próxima semana, el día 12 de mayo, me va a tocar mi primera vacuna. Al parecer va a ser la de Pfizer, BioNTech. Y bueno, ya ando muy emocionado que por fin me va a tocar mi vacuna. Este, espero que donde quiera que te encuentres también ya próximamente te toque la vacuna. Aquí en México muchas personas se han ido a Estados Unidos este, a vacunar. Uh, de hecho están haciendo publicidad. Hoy leí Nueva York está metiendo como en un programa de vuelo, hotel y vacuna este entonces bueno quieren el alcalde de Nueva York quiere que se reactive el turismo y bueno está ofreciendo viajes con vacuna y piensan hacerlo en plazas públicas como en Times Square, etc. entonces bueno, ya este, se está aproximando este, pues ya el final de este asunto, como decía en los videos anteriores, yo calculo que la gran mayoría de la gente va a estar vacunada hasta, hasta los 12 años, hasta otoño, fácilmente de este año. Muy bien, empezamos con la lectura, no quiero darle ahora sí mucha connotación política ni de otra manera a este video, sino realmente de Los Ángeles. La vez pasada me pasé mucho hablando antes de hacer la lectura empiezo con las cartas de Doreen Virtue que son estas de acá sigo con mis cartas que son estas de acá y termino con las de la sanación, perdón, sanación con los ángeles de Doreen Virtue como saben el día 10 de mayo se festeja en la gran mayoría de los países el día de las madres, por lo menos en Latinoamérica en Europa creo que es el 9 de mayo que se festeja es el segundo domingo de mayo este y bueno para los latinoamericanos es el 10 de mayo ahí no importa qué día caiga siempre es el mismo día ¿no? entonces por lo mismo voy a sacar dos cartas la primera de la Virgen María genérica como siempre para saber cuál es el mensaje para todos nosotros para toda la semana y una más para justamente el día de las madres el 10 de mayo tradicional de todos modos voy a sacar las tres que ahora quiero sacar de mi mazo de cartas este bueno de mi parte también entonces estoy mezclando pues les puedo platicar por fin llovió hace dos días después de meses de calor y bueno refresco esa noche y bueno eh, luego se alborotó más el calor por la misma humedad pero ahorita Bajó la temperatura, ves, un poquito, gracias a Dios. Y por lo mismo yo creo que ya pasamos próximamente a la época de lluvia aquí en mi pueblo. Y que ya pasé la peor fase de calor. Para mí la verdad es muy extenuante este calor. Y es los, todos los años está como que adelantando un poquito más y más y más. Antes era a fines de marzo que empezaba el calor hasta junio a más tardar y ahorita pues ya en febrero a mediados de febrero está haciendo mucho calor y se sigue pues hasta ahorita estamos a principios mediados ya de mayo este y bueno pues ya parece ser que, que ya pasó muy bien este de estas cartas saco una carta como carta adicional por si ves este video por primera vez este, esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. Que por ejemplo, el día 15 de mayo se celebra a los maestros, y bueno, no solo a los maestros docentes, este, yo celebro a todos los maestros, a los maestros ascendidos, a los que ya no se, se encuentran con nosotros, a los terrenales también, ¿no? Entonces, bueno, yo a todos los maestros los conmemoro, les felicito y los festejo. Entonces, bueno, quienes sean maestros, pues ahí va esta carta adicional todavía, ¿no? En especial. Es para todos nosotros, pero muy en especial. Y también la gente que cumple años o celebra un aniversario. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Compassion, compasión. Híjoles, yo creo que sí es sumamente necesaria esta carta. Y dice, I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento otros puntos de vista con perdón y con amabilidad. Así se ve la carta. Y bueno, como he mencionado, el 6 de junio va a haber elecciones en este país de diversas índoles, alcaldías, este gobernaturas y demás y uh, no sé si han enterado seguramente que en la línea 12 del metro de la Ciudad de México hubo un terrible percance por falta de mantenimiento por falta de construcción adecuada la, la, las causas que fueran este, y bueno se derrumbó parte de, de la construcción y este, dos vagones pues cayeron y abajo también había unos automóviles. Entonces, bueno, hubo 25 muertos y 78 heridos, yo creo, en total. Y este, bueno, ahora sí que es inevitable, pues, tocar un poquito de política, pero nuestro presidente decidió no ir a la escena ni visitar a las personas heridas en los hospitales, ni nada, porque, según él, este, eso era una política de antes y de hecho me, me molestó este, dijo al carajo con, con esa manera de hacer política ¿no? y este, la verdad yo sí siento que la compasión no tiene nada que ver con tintes políticos ni tiene que ver nada este, con tu punto de vista político y creo que es un gran error que no sienta la compasión hacia las víctimas y los sobrevivientes y las familias que se quedaron sin una parte de, de su familia, ¿no? Con, sin papá, sin hijos, sin quien fuera. Entonces, bueno, este, ahí pues justamente es donde entraría esto de la compasión. Igual, como empecé con el video, pues la situación en Colombia también, ¿no? Que fuera compasivo el presidente con, con la gente que le escuchara. Y bueno, ya manera individual, pues cada uno de nosotros sabe, este donde debemos de ser un poquito más compasivos, ¿no? Este, yo por, con mis padres ya octogenarios, donde pues ya muchas cosas no funcionan bien, ¿no? Que no escuchan bien, que no ven bien, que no pueden caminar bien, etcétera. Pues obviamente soy compasivo, ¿no? Y trato de facilitarles la vida y y también cuando tienes una plática, de repente se me olvida, ¿no? Que dicen, es que no me acuerdo de esto, este esto no pasó porque yo no me acuerdo, ¿no? Es su lógica. Y entonces a veces se me olvida y empiezo a discutirles, ¿no? No, no, sí, esto pasó porque acuérdate que fue tal, tal, tal, tal. No me acuerdo, entonces no, no fue así, ¿no? Entonces ya la segunda vez, ya me cae el 20 y digo, oh, sí, cierto, ya no tienen tan buena memoria. Entonces ya ni les insisto, ¿no?, porque luego ya este llega a ser un momento como de que lo toman de manera personal, ¿no?, de que están diciendo, ah, ok, estás diciendo que soy ya tan viejito que no me puedo acordar, este, pues lo cual es cierto, <risa> pero no les hace sentir bien, entonces, bueno, esa es la manera en la que puedo ser compasivo, en ponerme en su lugar y pues darles la razón y no ponerme a discutir, no, no tiene ningún caso. Entonces, bueno, este, podemos ser compasivos de muchísimas maneras, ¿no? Con gente que necesita ayuda, este, no sé, a mí se me ocurrió, por ejemplo, cuando fue lo del registro de las vacunas aquí en México, fue muy complejo, hay mucha gente que no tiene computadora, no tiene conexión a internet. Entonces, bueno, yo me ofrecí a quien no podía, también gente ya de la tercera edad que no sabe de computación, cómo hacerle, ¿no? Entonces yo me ofrecí ahí en ese momento de pues, apoyar a la gente para registrarla. O sea, vamos, me cuesta algunos minutos y ya, ¿no?, de mi tiempo. Entonces, nuevamente insisto, cada uno de nosotros sabe cómo puedes apoyar, ¿no? Lo importante es que seamos realmente compasivos. Y la compasión va mucho más allá de la tolerancia y la paciencia. Es ponernos, ser empáticos, ponernos en el lugar de esa persona y entender a esa persona. Tenemos que compartir su punto de vista, pero entenderlo. ¿no? Muy bien, entonces, bueno, eso en cuanto a la compasión. pero el día lunes y martes, la carta dice: Humildad, gratitud. Y es el arcángel Sandalfon y dice: Humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Casi siempre cuando sale esta carta es así como que un poquito el reconocernos, ¿no? Reconocernos como maestros, como pues todo el adelanto que hemos tenido y de una manera muy humilde, ¿no? El decir, sí, mira, de aquí provengo, pero ya recorrí todo esto y estoy ahorita acá. Y ahí es igual como celebrarnos, festejarnos, decir, mira todo lo que he logrado, ¿no? Este, entonces, bueno... Uh, para el día de las madres justamente es el día 10 el, el día lunes dice caring procurar cuidar también puede ser un poquito ¿no? y dice heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself others and the world el cielo me procura a mí y Mantengo mi corazón abierto para poder procurarme a mí mismo, a mí misma, a los demás y al mundo. Pues miren, va muy de la mano con la de la compasión. ¿no? El procurarnos, el cuidarnos, el apapacharnos, el querernos, el ser amables. Entonces, bueno, y justamente, bueno, pues una mamá, ¿no? Para el Día de las Madres. La, la madre de todos los ángeles. Muy bien, para el día miércoles y jueves, la carta dice, paciencia. Y es el arcángel Sandalfón, nuevamente, miren, llama la atención dos veces el mismo arcángel. Y dice, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Entonces, bueno... <risas> Ahora de manera personal es el día que me toca la vacuna y ha sido un verdadero desastre aquí en mi estado, gracias al delegado de bienestar que nos tocó, que es una persona muy déspota y soberbia y este lo podrían no hacer tan bonito y tan bien y muy bien planeado y organizado, pero no, como que le encanta complicar las cosas y hacerlas más difíciles todavía. Entonces, bueno, tal vez se puede referir a, en mi caso personal, esto que tenga paciencia, ¿no? De que este todo va a fluir bien. A ver, veamos. Pero bueno, la paciencia proviene de la paz interna. ¿no? Cuando tenemos esta paz interna, nada nos mueve, ¿no? Tenemos una serenidad interna. ¿no? De ahí viene la, la paciencia, pues, ¿no? Muy bien. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice reencuentro es el arcángel Azrael y dice, arcángel Azrael ayúdame a reencontrar mi esencia mis poderes, virtudes y metas, no estoy sola no estoy solo reconozco mi propia divinidad amén miren qué chistoso, termina muy parecido este de acá, no con la humildad este y, y es prácticamente el mismo trabajo y la misma vibración pues yo creo que Toda esta semana va a ser como de mucha introspección, de mucho apapacho, de mucho reconocimiento, de mucha paciencia, este, de mucha humildad, de mucha gratitud. ¿no? Este, tal vez vaya a ser así como, como un balance de nuestra vida en, dentro de una semana. Ok, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Nuevo Amor. Okay. ahora sí que esto puede ser desde un nuevo amor de pareja puede ser un nuevo amor de una amistad puede ser un nuevo amor por algo que te guste ¿no? que te apasione que encuentres el amor por algo que no habías encontrado o no habías descubierto este entonces bueno vamos a dejarnos sorprender con esto del nuevo amor ¿no? muy bien Creo que queda muy claro las cartas. Y te este, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Por favor, compártelos. Nada cuesta darle compartir en Facebook, este, sobre todo. Y bueno, si estás en YouTube, igual copia la liga y pues promueve el video en tus redes sociales. Se trata de expandir luz, de hacer una mejor versión de nosotros mismos, de apoyarnos y... Por ende, hacer de este mundo un mundo mejor. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Mantén la paciencia, la paz interna, el amor, la amabilidad. Este, y brilla con tu propia luz. Este, yo trato de ser una mejor versión de mí cada día. Y trato de contagiar de esta energía a los demás. De eso se trata. Si tú puedes hacer lo mismo, pues hazlo. Hazlo con mucho amor. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.